Él, él tuvo problemas con la hermana de ella, que ella, Gregory. Eh, el cuñado mío fue a buscar y el hijo, que ahí se lo llevó, y me dijo, ven, ven conmigo. Y yo fui con él, y agarró el muchachito y lo montó en el motor. Y después me agarró y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Me sacó una pistola, me dio ahí, me partió. Después me dijo, ¿tú quieres que te quite el motor? Y ya me lo iba a quitar. Y no había sido por pues, varias gente que había salido.